Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza... ...de las relaciones entre padres e hijos... ...entre docentes y alumnos... ...comienza Crecer con Paloma Hornos. La actitud, o, o mejor dicho nuestras actitudes... ...son un conjunto de habilidades sociales... ...personales y emocionales... ...que nos permiten interactuar, desarrollarnos... ...y enfrentarnos al mundo con la mejor disposición... Así, de nuestra actitud depende que veamos el mundo como una aventura o como un laberinto de injusticias. Hoy en Crecer vamos a descubrir que la alegría y su sonrisa, el anhelo de una vida buena y dejarnos de preocupaciones inútiles pueden ayudarnos a cultivar una actitud favorable hacia la vida y hacia quienes nos acompañan en ella. Y cómo no, lo haremos de la mano de nuestros tres invitados. Emilio Cabrera, muy buenos días. Buenos días, Paloma, ¿qué tal? Encantada de, de tenerte aquí al, al micrófono. Emilio es ponente de los tribunales económicos, preparador y escritor. Tiene formación en Derecho y es un apasionado por la filosofía. Pasión que queda reflejada en sus reflexiones sobre el estoicismo y la filosofía budista para vivir una vida buena. En momentos difíciles como el actual, no es de extrañar que muchos volvamos la vista hacia los filósofos clásicos en busca de respuestas o simplemente consuelo ante la difícil encrucijada en la que nos encontramos. Y entre ellos ocupan un lugar destacado los filósofos estoicos. Emilio, ¿qué perspectivas sobre la vida tenían los estoicos? Porque hemos hablado de eh, hablamos de ellos, lo hemos escuchado en, en, lo hemos estudiado en el colegio, pero sí. ¿qué queremos decir con el estoicismo? Yo creo que se ha estudiado, pero en muchas ocasiones se han malinterpretado porque se entiende a los estoicos como personas totalmente asépticas, eh, sin, sin emociones, cuando no es así eh, el, el estoicismo, eh, igual que la filosofía budista y por eso lo, lo uno en, en Sobre la vida buena, es una escuela que, que su principal función era ofrecer una forma de vida, y en esa forma de vida te... Mm, te formaban porque era una escuela y, y, y entonces eh, estabas a, adherido a esa escuela te formaba en la gestión la mejor gestión de tus emociones para tratar de dominarlas y que las emociones no te dominen dominan a ti por tanto al final esto es lo que te conlleva es una mejor eh, tomar mejores decisiones decisiones no basadas en las emociones solamente sino también en la reflexión y por tanto unas mejores decisiones y esas mejores decisiones una mejor una mejor vida que al final es lo que todos aspiramos, ¿verdad? Una, a una vida buena, como, como es el título de tu obra. También nos acompaña Laura Vera, psicóloga, escritora, formadora dentro del campo de la psicología y lleva más de una década impartiendo talleres de memoria. Buenos días, Laura, ¿cómo estás? Muy buenos días, encantada de estar con vosotros. Laura, como experta en memoria, ¿quién mejor que tú para explicarnos, podríamos definir qué es la memoria? Pues eh, la memoria es un, es un proceso por el cual codificamos, almacenamos y, y recuperamos eh, después la información. Y bueno, en realidad es un, un factor clave en, en, dentro de muchas cosas, en el aprendizaje, en el pensamiento, en la resolución de problemas... Eh, la memoria, yo suelo decir en eh, los talleres de memoria que, que muchas veces no nos acordamos de nuestra memoria hasta que empieza a, a fallarnos y, y es verdad que, que bueno, pues hay que cuidarla también. Y por último contamos con Eva Robles, periodista y speaker motivacional que llega dispuesta a ayudarnos a entrenar nuestras sonrisas. Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. Esta mañana tenemos mucho que aprender sobre la actitud y el poder del pensamiento, así que sin más preámbulos, comenzamos. Que una vida no sea un camino de rosas no significa que no merezca una sonrisa y de eso sabe mucho Eva Robles. Eva es periodista y locutora de Libertad FM, por lo tanto una compañera de esta casa y desde las páginas de su ópera prima nos recuerda que es urgente sonreír. Un libro lleno de alegría y esperanza que apuesta por ir en busca de la felicidad entrenando sonrisas. Eva, ¿cómo surgió la idea de escribir esta obra? La idea, bueno, la verdad es que es un, yo lo llamaría proceso, ¿no? Es un proceso de aprendizaje eh, a través de los 41 días en los que estoy despidiendo a mi padre, ¿no? Le acompaño en el final de la vida un diagnóstico de cáncer, un pronóstico muy cruel, muy cruel porque era de muy corto tiempo. Eh, entonces yo entro de lleno en ese proceso y entro con una sonrisa. Porque mi papá me lo enseñó desde pequeña. Sonriendo lo consigues todo, Eva. Y esos eh, todos esos mensajes de vida. Y sobre todo en los, ya te digo, los últimos 41 días en los que acompaño a papá a irse. Es eh, como no sé, como, um, que, como si se me hubiera, se, se me abre la, la mente, no, se despierta en mí eh, un, un espíritu positivo. Eh, una forma, una actitud de, de ver la vida y así, apoyándome en la sonrisa, aunque no tenga aunque ganas no tenga de... ganas. Eva, ¿cómo un, un gesto tan cotidiano y tan sencillo como una simple sonrisa nos puede ayudar a vivir mejor? Y tan universal. Y tan universal. Ese sí que no hay culturas, ni hay contextos, es Exacto. natural. En todas las partes del mundo, si tú dibujas una sonrisa, el otro... El que se encuentra contigo va a entender que vas de buenas, mm. que vas mm. de buen rollo. Eh, no hay otro gesto uh, y mira que he estado mirando con antropólogos, he estado mirando con viajeros muy viajados ¿eh? y no encontrábamos, no encontrábamos un gesto que sea común al resto de, del universo, eh, o sea común en, entre todos, entre todos los, eh, los habitantes de la tierra. Es una sonrisa, eh, tiene muchos eh, beneficios descritos por la ciencia, ¿vale? Y todos ellos los recoges en, en tu obra. Sí, bueno, es que además me he permitido el añadir alguno, ¿eh? He conseguido eh, recopilar 18 beneficios de no la son sonrisa. Ikigai es un concepto japonés que podría definirse como lo que hace que la vida valga la pena ser vivida. El motivo que te hace que te levantes cada día, eso que tu propósito, tu impulso y cuál es el Ikigai de Eva Robles. Es urgente sonreír, Eva. es urgente sonreír, ese, ese es mi Ikigai, eh, evidentemente. Además, eh, fíjate que, que además de ser legado de mi padre, eh, pues, eh, mi, mi ante, antecesor que descansa en paz ya, Además de ser legado de mi padre, eh, luego también eh, lo he compartido con niños. Eh, con niños. Ellos me han enseñado a sonreír y me han enseñado el bien que te puede hacer la sonrisa. Niños con enfermedades crónicas, de enfermedades incurables, que conocí en el programa que hacía antes de estar aquí, eh, aquí en, en Libertad de antes del matinal de todos en Libertad. Tengo un propósito. Esos niños que pasaron por el programa, hicimos uh, más de 100 programas, eh, me enseñaron que con una sonrisa eh, se puede estar bien. Eh, yo les veía con recién salidos de una operación, eh, con, pues a lo mejor, o de la quimio, eh, porque tenían cáncer. Eh, y ellos venían al programa a, a contarnos cosas y, y se reían y ponían una sonrisa. Y cuando su mamá estaba a punto de la lágrima porque ya no podía más con tanto dolor ellos la miraban y la sonreían y decían venga mamá que todo va a ir bien y dije guau wow, qué maestros qué maestros de la sonrisa entonces Mickey Guy contestando a tu pregunta, es urgente sonreír en honor de mi padre que fue el que me enseñó a sonreír y de estos niños. Fíjate, la vida es curioso cómo hace esos círculos, ¿no? Mm. Eh, esto, tu libro, tu, tu Ikigai viene un poco fundamentado por esos niños que conociste. Este libro te ha permitido reencontrarte con otros niños mm. que no están pasando por muy buenos momentos y tu libro se ha convertido en cierta manera en un proyecto, en un, en un método de ayuda emocional que sí que lo has puesto en juego con jóvenes con problemas de salud mental en, en el hospital en el que era en el Gregorio Marañón. En el 12 de el 12 octubre. De octubre. Sí, pero ¿Cómo fue la experiencia de plantearte llevar alegría a un lugar donde alegría justo mmm, le cuesta patina, entrar por la puerta? Patina, sí, patina, patina y mucho. Eh, está siendo. está siendo muy muy constructivo para mí. Estoy aprendiendo estoy aprendiendo un montón de, del dolor, ¿no? Que tienen estas personitas, estas personas que están yo creo en la, en la mejor época para el ser humano, ¿no? Cuando cuando es joven con toda la vida por delante ¿verdad? y las ilusiones a flor de piel. ¿verdad? Toda la adolescencia. ¿Tú te acuerdas? ¿Verdad que sí, Paloma? Y la recuerdo como. No, no sé, fíjate, no sé si querría volver a ella, pero mm. la recuerdo con mucha ternura y con mucha ilusión. Y aqu aquellos sueños, pues también mm. son lo que hoy soy, ¿no? Claro. Que me han claro. traído aquí. Esa, esa catarata de, de emociones, mm. ¿no? Ese, esos tíos vivos de voy a hacer esto y que te estabas deseando que llegara ese día, ¿no? Fíjate, a mí me, encanta, me encantaría encontrar en estos chicos con los que estoy haciendo las sesiones me encantaría recuperar eh, que traigan esos recuerdos porque en las sesiones que, que, que llevo con ellos la verdad es que son online y entonces y además eh, todo el grupo entonces es, estoy, es difícil es, claro, entrar es, es, es, es muy difícil, muy difícil pero bien me han prometido en el 12 de octubre que, que para marzo o abril van a abrir la veda eh, y vamos a volver a los presenciales entonces me imagino que iba a ser la experiencia pero eh, ojalá eh, Dios me, me, me dote de, de fuerza y valor para, para poder traerles recuerdos, eh, recuerdos buenos, recuerdos de felicidad, eh, comenzamos siempre la ronda eh, con ellos eh, son en torno se, se, se, se suben al entrenamiento de sonrisas eh, 13, 14, eh, no te creas tú de que, edades eh, eh, entre entre 12 y 18 pues son un montón de, sí, de, la... de valientes sí, exacto pues eh, empiezan la ronda y siempre les digo que digan su nombre evidentemente para, para conocer para que les sí. pueda conocer y, y luego les digo qué que es lo que es aquello que les hace sonreír y bueno es, es triste porque pues, más de la mitad de ellos dicen que no saben. Sonríe para estar bien y no porque lo estés. Esa es una frase que r flota sobre, sobre tu obra. ¿Es cierto eso de que creas lo que crees? Exacto. Tú lo has dicho. Todo lo que... Además es un verbo tan maravilloso porque tiene esas dos acepciones, mm. ¿no? El crear, de, de construir, de, de crear algo nuevo, de la nada, ¿no? Y el creer de creencia, de, de que me lo creo, no de que lo voy a conseguir, lo voy a hacer. Eh, entonces, sí, sí, es, es evidente. Yo creo que además es un verbo que, que se hizo así eh, para ser usado de las dos maneras. Eh, crear, que nosotros creamos nuestra realidad y si nos la creemos vamos a conseguirla y vamos a llegar ahí, seguro. En tu obra no solamente eh, está la sonrisa la sonrisa y la alegría muy presente sino que también hay unos, un toque muy intenso de espiritualidad. No desde ese pensamiento mágico al que estamos acostumbrados, ese Mr. Wonderfulismo, perdonando la, con todos mis respetos... ¿A ¿La, la marca? Sí. <risa> eh, Tienes... El propósito, o sea, la firme eh, convicción de que hay una vida mejor. Pero esa vida mejor, ¿dónde está? ¿Está aquí? ¿O está esperándonos? Está donde nosotros la creemos. Ah, volvemos a lo mismo, ¿no? La sonrisa claro. crea nos ayuda a crear. Uc. Bueno, la sonrisa nos ayuda a crear una, una realidad más feliz. Claro, y, a, y es una llave para conectar ah. con el cerebro y decirle que todo está bien. Que no es lo que tú decías, un happy flower y aquí esta eh, cultura que se ha puesto de moda de ala, todo está bien, nada, ah, ya, todo el día fiesta que no, que lo que hay que hacer es estar aquí y ahora y, y estar disfrutando, yo estoy disfrutando ahora me voy con tu entrevista, nos estamos cruzando miradas, nos estamos intercambiando pensamientos, estamos generando, estamos creando las dos juntas un, un motor de ayuda para los demás y ya está, y me quedo ahí, pero yo no estoy ahora mismo pensando en lo que voy a hacer luego después, que luego pues eh, tendré que seguir en directo, tendré, yo qué sé, las cosas que tengo que hacer luego, es que estemos disfrutando el momento, es que eh, el libro también viene, viene a, a, a decir a la gente, a, a agitarles, a, a darles un poquito una colleja de que se centren, que tengan lo que están, que decía mi abuela. pues que lo único que tenemos es este momento que estamos viviendo. Exacto. Lo de que va a venir después, igual ni llega. Exacto. Y encima nuestro cerebro, además, para mantenernos a salvo construye relatos eh, eh, bastante, bastante negativos. ¿Para qué? Para ponernos en lo peor y espabilemos. Exactamente. ¿Y la sonrisa cómo, cómo transmuta esa energía? Pues mira, yo eh, venía de que mi padre me decía que esto con la sonrisa podía conseguir todo, que, era, que, que arreglaba todos los problemas. De hecho, mi padre, con, en todos los momentos que pasaron mal en la familia, que los hubo malos, los hubo buenos, pues él siempre... Tú, Tú sonríes tú sonríes y ya está ahí. Y luego me puse a investigar, me puse a investigar. Bueno, eh, tienes eh, vídeos de, de cualquier neurocientífico, todos hablan de la sonrisa. Bueno, y hasta doctores. Mira, María Alonso Puch eh, sí. fue uno además uno de los que lo, lo dice, pero así, tal cual. O sea, yo simplemente reproduzco lo que él dice. ¿eh? Y es que cuando tú sonríes, o sea, físicamente, cuando construyes la sonrisa, nada ni de sonrisa de duché, ni esta sonrisa interior, no, no, no, no. La de las comisuras elevadas. subir las comisuras como sea, por eso hago ejercicios en los entrenamientos, le pongo un boli ahí y les esfuerzo a sonreír, pues llega una señal al cerebro que le dice que todo está bien. Entonces, eh, también he, he leído otros autores que dicen que se empiezan a generar dopamina, endorfinas, citofina, serotoninas, y todo, y todas estas cosas. No, pero lo, yo lo que me centro y lo que eh, entiendo es que con que el cerebro reciba una señal de que todo está bien, es suficiente. Porque, Porque se lo va a creer. <risas> claro, que se lo va a creer. Estamos bien, entonces ya no hay que ponerse en alerta. Con lo cual, fluimos. Incluimos aquí y ahora. Entrenadora de sonrisas, pocos trabajos pueden ser más bonitos, ¿no? Te imaginas. Bueno, y el de embajador, ¿qué te parece? Porque ¿Cómo? eso es a lo que me dedico ahora, a nombrar embajadores de sonrisa. Por ejemplo, ¿quiénes has nombrado? ¿Qué, más que personas, ¿qué perfil es el que tú reconoces como un embajador de sonrisas? Los primeros y más grandes son los niños. Mm, y sí, esos, claro. más que embajadores, yo creo que son maestros de sonrisas. Mm, mm, eh. mm, mm. Yo soy una mera entrenadora. Yo eh, Me enseñaron ellos a sonreír y yo voy transmitiendo esta sabiduría por todo el mundo. Y tú, ahora mismo, me preguntas el perfil. Pues tú, tú. ¿estás dispuesta eh, a compartir tu sonrisa por todo el mundo a pesar de que te vaya bien o de que te vaya mal? Pues fíjate, yo creo que es algo que hago, ¿eh? ¿Sí? Sí, yo creo que soy embajadora sin haberme dado cuenta. Pues, pues mira, pues ya está, pues entonces no te tengo que nombrar, te tengo que felicitar y dar la enhorabuena por ser mi embajadora de sonrisas. Muchísimas gracias, Eva. Para terminar, ¿cuál es la sonrisa más deliciosa que has recibido hoy? La sonrisa, la tuya. ¿Hoy? Por bueno, supuesto. Pues muchísimas gracias. Y, como, y te la devuelvo para que te lo creas y generemos esos vínculos mágicos que solamente el pensar que todo va bien, de que todo está bien y que me merezco que así sea, crean esos vínculos especiales que hacen que el mundo vaya mejor, pese a que alrededor pues a lo mejor estén cayendo chuzos. Sí. Eva Robles, muchas gracias por enseñarnos a sonreír. Gracias por... Solo vengo a recordar que con una sonrisa todo nos va bien. Muchos estudiosos consideran que las obras de los autores estoicos Séneca, Epícteto y Marco Aurelio tratan fundamentalmente sobre cómo vivir, cómo llegar a comprender nuestro lugar en el mundo, cómo sobreponernos cuando las cosas no nos salen como nos gustaría, cómo manejarnos con nuestras pasiones, cómo comportarnos con el prójimo. Y de todo esto, ¿quién mejor que Emilio Cabrera para que nos explique tal y como ya nos ha adelantado un poquito? ¿El estoicismo vuelve a estar de moda? Si es que, no sé, alguna vez dejó de estarlo. Yo creo que el estoicismo vuelve a estar de moda más que más que nunca, pero que, que tam también creo que nunca dejó de estarlo, porque al final el estoicismo luego fue sustituido en cierta medida por, por el cristianismo. El cristianismo, muchísimos de los dogmas del cristianismo eh, son traídos del, del estoicismo. Lo único que una vez se convirtió en la religión única del imperio, pues el estoicismo ya pasó a un segundo plano, pero están ahí. Eh, Creo que, que ahora es más necesario que, que nunca, por supuesto, eh, en la pandemia se ha puesto de relieve, pero, pero siempre es bueno porque no es una herramienta para utilizar en los momentos difíciles, sino es que te muestra una forma de vida. Creo que nuestra sociedad eh, está cada vez más basada en, en la consecución de de satisfacciones instantáneas, de gratificaciones instantáneas y adoptamos formas de vida hedonistas, a lo mejor sin darnos cuentas incluso buscando siempre el placer y la felicidad y tratando de tener un mejor puesto de trabajo, tratando de ganar más dinero de, de tener una mejor casa, un mejor coche, siempre buscando algo más da igual lo que consigamos antes, porque una vez lo consigamos ya si nos perdemos ese interés por lo que hemos conseguido y vamos, buscando, siguiente. Lo siguiente, vamos buscando lo siguiente, eso se llama adaptación hedonista y eso es además es una realidad. Tú luchas mucho por una meta, pero de repente consigues la meta y te preguntas, ¿y ahora qué? Ya no te importa la meta que conseguiste, ahora buscas lo siguiente. El estoicismo, te, y la filosofía budista también, y por eso lo, lo uno en, en este libro, te propone fijarte más en lo que tienes, en lo que ya tienes, para ser más consciente, no dar por hecho las cosas. El estoicismo es una herramienta fantástica para no dar por hecho no, no quejarte tanto por lo que te falta, sino valorar más lo que tienes. Y creo que eso es útil en cualquier momento y no solamente en, en los momentos difíciles como es, por supuesto, ahora en pandemia. Como decíamos en la presentación, Emilio Cabrera es graduado en Derecho, estudiante de Filosofía, Política y Economía. Tras ejercer la abogacía, aprobó dos oposiciones y empezó a escribir sus reflexiones en su obra Píldoras para sobrevivir a opositar y en el camino del opositor. Este último convertido en uno de los libros para opositores más leídos. Emilio, ¿cómo fue saltar del mundo de las oposiciones a, a meterte casi de lleno en el mundo de la filosofía? Pues, a ver, realmente... En el mundo de las oposiciones, cuando pasas varios años de tu vida, muchos, en mi caso casi cuatro, eh, muy, muchísimo tiempo en soledad, eh, tienes que, que saber compaginar esa, esa soledad, esa reflexión interna, esos tantos días contigo, eh, es estar bien siempre, constantemente, porque si no estás bien no, no rindes y si no rindes no lo consigues y esto es una, es una meta muy, muy complicada. Eh, las oposiciones que, que apruebe son unas oposiciones muy, muy, muy complicadas. Entonces, necesariamente te tienes que agarrar a algo. Hay gente que se agarra a diferentes cosas. Yo me agarré a, a la filosofía. Me agarré a la filosofía porque ya me había agarrado antes a, a ella. Y porque la filosofía te, te muestra un camino de luz. Y, y, y lo digo porque mmm, no es algo que no sea conseguible, por así decirlo. El, el, el, como decía, las promesas que hace nuestra sociedad con las redes sociales y demás es algo que a veces cuesta conseguir. Bueno, no, no se lo cuesta, sino que a veces es imposible sí, y una vez lo consigues, sí. encima tampoco te trae felicidad, paz o tranquilidad. En cambio, esta filosofía de igual que estés haciendo, de igual donde estés, de igual tu trabajo, de igual cuánto ganes, de igual mmm, tu salud, de, o sea de igual todo, quiero que te aportes paz y calma. Y donde las oposiciones es más necesario. Que nunca ese estado de paz y calma porque si no estás en calma tú no puedes construir un futuro a base de esfuerzo como lo hace un, un, un opositor eh, eso no se puede opositar, no se puede estudiar. Eh, tenemos aquí con nosotros a un experto en memoria. No se puede estudiar y memorizar estando en incertidumbre permanente y estando mm, con venes emocionales. No se puede. Tiene que necesitar calma, paz y tranquilidad. Entonces, una vez termina las oposiciones, quise reflejarlo todo eso en el camino del opositor que, como dice se ha convertido en, en el libro para opositores más, más leído. Y, y cuando lo escribí en el camino, mucha gente me preguntaba por la filosofía que había de trasfondo en ese libro sobre esa filosofía que, que hablaba. Al final era estricismo y también la filosofía budista y me pus puse a escribir sobre ello y después de dos años salió sobre la vida buena. Tu tercera obra es el pequeño libro de la buena suerte. Emilio, la suerte te llega, te cu se cultiva, cae del cielo. que es la suerte? Creo que, creo que habría que diferenciar el azar de la suerte que te construyes tú. Por eso hablé de eh, del, del pequeño libro La Buena Suerte, porque mucha gente dice que aprobar unas oposiciones, por ejemplo, tan complicadas ah, claro. como las que yo es cuestión de suerte. Y no creo que pasarte cuatro años, ocho horas al día, seis días a la semana encerrado en una biblioteca sea una cuestión de, de suerte. Creo que es trabajo y esfuerzo. Y entonces por eso escribí ese libro, el pequeño libro La Buena Suerte. La suerte te la puedes construir tú. ¿Que existe el azar en la vida? Por supuesto. Por supuesto que existe el azar. ¿Existe mmm, el azar para mal o para bien? A una persona puede tocar sufrir una enfermedad o una persona le puede tocar la lotería pero es que ese azar ese tocar por ejemplo una lotería no tiene por qué ser bueno o malo depende de qué hagas con eso con ello, esa enfermedad mm. en, en principio es una desgracia pero oye y si damos la vuelta a las circunstancias, y ahí es donde entra la filosofía y por eso escribí el pequeño libro La buena Y tu cuarta obra, muy reciente, publicada por la plataforma editorial, es sobre la vida buena. Reflexiones desde el estoicismo y la filosofía budista. Una guía para alcanzar el florecimiento personal y vivir una vida buena. Me ha gustado mucho ese enfoque porque hablas de florecimiento personal y no de lo bio, desarrollo personal. ¿Dónde está para ti la diferencia? La diferencia es que el florecimiento personal no es una palabra mía, es una palabra griega, eudaimonía, es un término utilizado por Aristóteles. Aristóteles eh, decía que, que cada uno de nosotros tenemos la, la oportunidad, incluso deberíamos tener el, el deber, por así decirlo, de desarrollar todo nuestro potencial, florecer como personas. Y, y Aristóteles lo, lo comentaba seguramente porque lo decía Platón, porque Platón era discípulo de Sócrates sí. y seguramente todo esto venga de Sócrates. Y luego como de Sócrates, más ¿no? en las distintas escuelas filosóficas, porque al final el padre de todo esto es, es Sócrates, es cierto que había filósofos antes de, de Sócrates, Tales de Mileto se conoce como el primer filósofo, pero no estaban tan enfocados en la persona, sino más bien en el mundo. A partir de Sócrates se enfocan en la persona, en cómo vivir bien, una vida buena, no una buena vida, una vida buena. Y entonces... Eh, todo esto lo, lo recoge también el estoicismo porque al final es una de estas ramas que salen de Sócrates y, y se habla de conseguir ser tu mejor versión florecer como ser humano y como decía antes si bien una buena vida no, no depende de ti porque hay muchas variables que tú no controlas en, esa, en ese conseguir una buena vida por ejemplo yo que sé que te, que, que te suban el sueldo o, o para poder comprar una mejor sí. casa o tener, no sé, que te vaya bien tu negocio es que eso no depende de ti lo que sí depende de ti es hacer tu papel lo mejor posible porque tu negocio vaya lo mejor posible. centrarte en lo que sí depende de ti. Y eso es florecer como persona. Ahí está la diferencia. ¿Una vida buena es un concepto personal o en cierto modo sí que es un, un concepto universal? La vida buena yo creo que es un concepto universal. Creo que lo, las palabras que he escrito en, en sobre la vida buena es una sabiduría que ha sobrevivido al paso del tiempo y es además universal, global, porque luego... Bueno, luego no, antes, antes de ser desarrollado eh, eh, por las escuelas grieco-romanas, antes de Senón no, se desarrolló en otra parte del mundo, sin ningún contacto entre ellos. Porque Siddhartha de también desde otro punto de vista, con otras palabras, hablaba de lo mismo. La filosofía budista, lo único que la filosofía budista, eh, si tú lees el Dhammapada, por ejemplo, Siddhartha de Utama lo, lo, lo explicaba como como una filosofía, una filosofía secular. Lo único que eh, India es un país tan religioso que inevitablemente se ha ligado al hinduismo y por eso se ha convertido en una religión. Pero la filosofía budista no se nació como una religión. Todo lo contrario. Cuando le preguntaban sobre religión, él decía, a mí más que más me da si hay o no hay. O sea, es, es completamente indiferente. Mm -hmm. Él mostraba un camino. Un camino que aportase paz y tranquilidad a las personas. Justamente, exactamente lo mismo que hace el estricismo planteamiento, bueno, tu, más que tu planteamiento, el planteamiento que nos estás mostrando sobre la vida buena, que no tiene nada que ver con una buena vida, porque creo que por lo que dices, una buena vida depende mucho más de la experiencia de cada uno. ¿Cuánto hay de actitud en ese anhelo de una vida buena? Porque de actitud hablaba, empezábamos hablando en el programa. Yo creo que se trata de forjar una, una actitud. Es forjar una actitud. Al final, las decisiones son el hilo con el que dejemos nuestro futuro y la actitud lo es todo. Si, si uno se deja llevar por los vaivenes de la vida, como un barco a la deriva, sin dirigir el timón, pues al final, bueno, mmm, la actitud podrá jugar un papel, pero pero mmm, si, no, no tu vida, ¿quién, quién, si tú no eres tu vida, si tú no eres tu vida, ¿quién la va a dirigir por ti? Si si tú no controlas tus emociones, tus emociones te controlan. Dices sí. que es, es, es así. En cambio, cuando uno actúa de forma reflexiva, en este libro yo pongo una guía, pongo una guía. Es, es difícil comprender el estoicismo, pero yo pongo una guía y hablo sobre la disciplina del, del juicio, del deseo, de la acción, explico los principios, explico también los principios de la filosofía budista y lo trato de hacer sencillo para cualquier persona. Y al final con esto te forjas una actitud porque al final la actitud es esa forma de ver la vida y esto es una forma de ver la vida. Hace un instante, bueno, haces referencia constantemente al estoicismo más la filosofía budista. Son dos corrientes que aparentemente no tienen nada que ver. Una viene de la filosofía clásica griega, lo otro estamos al otro lado del mundo. ¿Cuáles son los puntos que tienen en común? Tienen muchísimos puntos en común y podríamos estar hablando horas sobre ello, porque mira, en primer lugar, eh, la, la filosofía eh, estoica, eh, en primer lugar, habla de una aceptación de la realidad objetiva, desnuda de valoraciones subjetivas. La, la filosofía budista también. La filosofía budista habla de, de desapego, es muy famoso el desapego sí. en de la filosofía budista y todo el mundo lo, lo conoce. Es que la filosofía estoica te enseña a distinguir lo que depende de ti y lo que no depende de ti para sentarte en aquello que sí depende de ti, lo que está en tu área de control. Todo lo demás, variables indiferentes. Indiferentes preferidos, indiferentes no preferidos, te podrá gustar más, te podrá gustar menos, pero al final... Como no depende de ti, no nos centramos en ellos, nos centramos en lo que sí podemos construir, en florecimiento personal. Eso es lo mismo en la filosofía budista. El exisismo entiende a, a las personas como una comunidad global, todos como hermanos, algo que recogió luego la tradición cristiana. La filosofía budista, muchos podrán pensar que es una filosofía individualista, que nos cuida de los demás, pero entonces se olvidan del karma, se olvidan de ese círculo de causalidad que lo une todo. La filosofía budista es lo más contrario que te puedes encontrar al individualismo. Lo que pasa es que no se comprende bien. Y al igual que en el estoicismo se piensa que son actitudes asépticas y que sin emociones, como una persona sin emociones. Todo lo contrario. Lo que te enseña es a potenciar la eupatía, las emociones buenas, y disminuir, tratar de controlar patos, las emociones malas. No se pueden erradicar. Somos personas... Somos personas y las personas tienen emociones y tienen razón. Lo que te tratan es de potenciar ese factor que nos diferencia del resto de animales, que es la razón. ¿Por qué nos diferencia ver del resto de animales? Porque los animales también tienen emociones. Yo tengo un perro que cuando me ve se pone súper contento, que se pone celoso, que se enfada tiene emociones, pero dónde está la razón? Lo mm. que nos hace diferentes son la razón por qué no potenciamos y nos pasamos a una actitud más reflexiva. No siempre se puede conseguir, pero podemos potenciar. Esos son los puntos en los que se tienen en común y cuáles son en los que se podemos diferencian. Podemos hablar de muchos sí, bueno, más, pero es, en, en los básicamente, ¿en qué se diferenciarían? Se diferenciarían principalmente en que, como dije antes, la filosofía budista está unida a la tradición hinduista. Cuando Siyartha Gautama eh, falleció, eh, se convirtió en Dios, se convirtió en un Dios en la India. Cuando él hablaba de todo lo contrario, él, a él en la mapada ha recogido, que le preguntaban sobre Dios y él decía, pues bueno, indiferente, como, como podría haber contestado un estoico en, en la antigua Grecia. Contestaba exactamente igual, pero... Mmm, pero bueno, eh, lo convirtió en dios, surgieron varias escuelas, eh, una, gran, una tradición monástica, y, y bueno, se ha, por así decirlo, pues, no sé si es la palabra correcta, pero se ha pervertido todas la, las enseñanzas que él dejó en distintas escuelas y distintas religiones cuando él no hablaba de eso. Pero bueno, eh, sus palabras originales están ahí, y quien quiera y tenga interés puede, puede leerlas. Bueno, sí. yo recojo muchísimas bellas en sobre la vida humana Sería como si el, la filosofía budista se hubiera religionalizado, Sí. mientras que sí. la filosofía estoica queda dime, sí, dime. y te voy a decir la clave esto es algo de lo que hablo en el libro y me parece muy interesante la clave es que eh, ni en la filosofía budista ni en la filosofía estoica necesitas un acto de fe Tú para creer en una religión, la que sea, el hinduismo, el cristianismo, eh, la, la, la, las religiones islámicas, el judaísmo, o sea, no sé, cual, la, la cualquiera, la que, la que tú quieras elegir, necesitas un acto de fe. Si necesitas no acto de fe, no puedes creer. En cambio, el estoicismo te habla desde la lógica. Todo lo que le das en sobre la vida buena, parte de la lógica. Si algo no es lógico, no lo crees. De hecho, lo dice eh, Sierta Gautama. Si algo no es lógico, no, ¿por qué lo sigues? ¿Por qué lo haces? Si no es lógico. Parte de la lógica. Esto que estoy diciendo tiene... Un, parece lógico tiene una razón fundada entonces si esto te permite vivir bien, mejor ¿por qué lo, porque no, no te lo propones? porque a lo mejor vives mejor igual en el estoicismo no hay acto de fe se habla, en el estoicismo podemos hablar de, de Dios como una eh, como, como el devenir natural de las cosas como logos, como la, el, la naturaleza para, lo, para los estoicos Dios era la naturaleza todo tiene un orden en el cosmos eso es Dios. Pero es que una, es una realidad. Todo tiene un orden en el cosmos. Es, es lo que hay. Y Heráclito hablaba ¿no? de que todo todo tiene eh, un comienzo y un final y que todo está en constante cambio. Eso decía Heráclito. Hace muchísimo antes de Sócrates. Pero es que es una realidad también. Se basan en cosas observables, empíricas. Aunque luego, aunque es un, son tradiciones muy empíricas, también es cierto que son muy racionalistas porque se basan en la razón. ¿Y esto cómo lo aterrizamos en nuestro día a día en el siglo XXI? Pues esta es la gran pregunta que me dicen. Claro, eh, la teoría es muy bonita. Yo leo claro. sobre la vida buena y siento una paz increíble y me encanta. Además, hablo de, de historia y eh, quien, quien la apasione la historia yo creo que le va a encantar el libro. Pero ¿cómo lo llevas a tu día a día? Al final del libro, eh, hay, en la cuarta parte, es una cuarta parte de práctica de ejercicios y de eh, herramientas, estrategias que se pueden adoptar en el día a día. No es leer y quedarte con una sensación de tranquilidad y calma cuando lees unos textos que te pueden aportar paz. Yo creo que es eh, aplicarlo en tu día a día. ¿Y cómo, cómo lo aplicas en tu día a día? Pues si algo crees en ello, si crees en, en, en lo que estás leyendo, si realmente piensas que actuar así te va a mejorar tu vida, ¿por qué no te lo propones? ¿Que es complicado? Por supuesto que es complicado. Pero ya lo hicieron muchos antes que la persona que lea sobre la vida buena. Ya lo han hecho muchos. Se puede adoptar, por ejemplo... Inversión del obstáculo, hablamos de actitud, hay distintas eh, estrategias desde la disciplina del juicio, del deseo de la acción, invertir el obstáculo, si tú sabes que unas cosas dependen de ti, otras cosas dependen de no, que no dependen de ti, pero te sucede algo, ese algo puede ser que no lo quieras en un primer momento, pero es que no queda otra, porque ha sucedido, por mm. tanto, ¿por qué no vemos cómo podemos trabajar, a hacer de esa adversidad que nos ha surgido un camino y tratar de... Eh, seguir lo que dicen los estoicos un camino de virtud la virtud no se entiende como, como a lo mejor se puede entender en el cristianismo es eh, la virtud es tratar de obtener la excelencia, virtud arete significa, la traducción sería excelencia, si tratamos de obtener la excelencia en nosotros mismos si de repente, por ejemplo, con una pandemia, nos echan de nuestro trabajo nos despiden, nos quedamos sin trabajo, sí. pero lo vemos como algo malo porque le traemos valoraciones subjetivas, en vez de traerle valoraciones subjetivas, se las quitamos, lo vemos como algo objetivo, nos han echado del trabajo. ¿A partir de ahora qué? ¿Nos quedamos lamentándonos por esto o lo cogemos como una oportunidad para obtener un mejor trabajo porque realmente no me gustaba tanto ese trabajo en el que estaba? O, por ejemplo... Hay restaurantes que por la pandemia han cerrado, pero se han creado restaurantes en la pandemia, restaurantes de eh, llevar comida a domicilio. Se han creado ahora durante sí, la pandemia. Sí. Sí. Hay, ante cualquier obstáculo, eh, Epicteto decía que hay dos caras de la misma moneda, dos asas. Bueno, ante cualquier obstáculo o ante cualquier cosa de la vida. Por ejemplo, con tu hermano. Con tu hermano, estás enfadado. ¿Cómo lo coges? ¿Por, joder, mi hermano es un desastre y estoy muy enfadado con él por esa asa o lo coges por el asa? Mira, es mi hermano. Así que vamos a estar bien, vamos a perdonarnos. Todo se puede coger por dos asas. Todo tiene dos caras. Y esos son estrategias que se enseña el estoicismo que se pueden aplicar en el día a día. Y es lo bonito. O sea, esto no es una filosofía como la. Por ejemplo, yo soy estudiante de filosofía política y economía. Y en filosofía estudias las teorías de distintos filósofos. No tiene aplicación práctica. Estas filosofías antiguas sí las tienen. Sobre la vida buena, reflexiones desde el estoicismo y la filosofía budista. Emilio Cabrera, muchísimas gracias por acercarnos a ese mundo que parece tan lejano de la griega, de, de la Grecia clásica, que bueno, pues como vemos es algo muy, muy aterrizable en hoy febrero de 2022. Muchísimas gracias. Paloma, para mí ha sido un, un placer. Espero que, que los oyentes se, se animen a, a leer sobre, sobre filosofía, porque yo creo, creo que les puede enriquecer muchísimo su, su mundo interior. Un abrazo enorme y muchas gracias por venir. Gracias invitarme. a ti. Laura Vera es psicóloga, escritora y experta en el ámbito de la memoria. Laura, en la presentación nos has definido memoria, pero ¿existen distintos tipos de memoria? Sí, eh, la verdad es que cuando pensamos en la memoria o hablamos de la memoria en general, eh, tendemos a, a pensar en, en la memoria como algo único. Y, sin embargo, existen distintos tipos de memoria y, y esto, es, esto es interesante tenerlo en cuenta. Eh, una de las eh, memorias con la que más eh, trabajamos, de hecho se le llama memoria de trabajo en el día a día, es la memoria a corto plazo, por ejemplo. Eh, esta es una de las memorias que también más sufre con el paso del, de los años. Eh, la memoria, claro, esta memoria, por ejemplo, se ocupa de, eh, bueno, pues... Eh, vamos a decir, de registrar y, y almacenar datos recientes. Es la memoria de trabajo, es la memoria con la que funcionamos en el día a día. Y, y bueno, pues es una memoria importante que conviene, conviene entrenar. Luego estaría la memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo tiene que ver con eh, la memoria, es una memoria con una capacidad más limitada, tiene una, la información en ella tiene una mayor permanencia. Y dentro, fíjate, de esta memoria a largo plazo podríamos incluso distinguir entre la memoria episódica, que tiene que ver con el recuerdo de sucesos bueno, pues de, de, de nuestro pasado lejano, eh, acontecimientos vividos en nuestra infancia, adolescencia, etcétera, estaría la memoria semántica también, que es eh, yo suelo decir que es un poco como nuestra enciclopedia personal. La memoria semántica tiene que ver con todos los datos que que tenemos eh, bueno, pues, eh, guardados en nuestro cerebro, son todos los eh, todo el conocimiento y toda la información que hemos ido aprendiendo y almacenando a lo largo de, de toda nuestra vida. Está la memoria procedimental, que es eh, la memoria que tiene que ver con bueno, eh, el uso de, de, de la mecánica, de el, cómo, cómo hago yo ciertas cosas. no Una vez que las aprendo, ya las almaceno y no las olvido, ahí tiene, por ejemplo, podríamos hablar cuando una, un niño aprende a montar en bicicleta, se dice que eso no se olvida, ¿no? Esa es la memoria procedimental. Y luego podríamos hablar de la memoria fotográfica o visual, que tiene que ver con, con el, eh, bueno, el registro y el almacenamiento de los estímulos visuales. Bueno, en definitiva, como ves, pues podemos hablar de distintos Muchos tipos de, de memoria, efectivamente. En este programa hemos hablado mucho sobre una cuestión que es, sin duda, la autoestima y es algo que, al que volvemos prácticamente programa tras programa. Me gustaría saber tu opinión. ¿Existiría algún tipo de vínculo entre la memoria y la autoestima? Pues mira, esa es una pregunta curiosa. Es verdad que yo, eh, eh, conforme han ido pasando los años y en mi experiencia dentro de los talleres de memoria sí que he visto situaciones en las que había un vínculo, un vínculo entre ambas cosas. Es decir, es muy común cuando, que cuando no recordamos ciertas cosas o tenemos una cierta dificultad para, bueno, pues para evocar información, muchas veces sí que eh, nos eh, autoexigimos y muchas veces lo que hacemos es eh, bueno, pues, eh, castigarnos o culparnos y yo he escuchado muchas veces el típico comentario de eh, pero qué tonta soy, cómo no puedo acordarme de esto, ¿no? El, el autoetiquetarse sí. y, bueno, de alguna manera machacarse, ¿no? Uh -huh. y entonces hay que tener, yo siempre digo, hay que tener mucho cuidado con esto. Y en lugar de, bueno, pues eh, verlo desde es, de esta manera, lo que tendríamos que hacer es eh, ver un poco, eh, verlo desde otro ángulo. Y es decir, yo puedo pensar... Eh, que bueno, eh, si comprendo cuáles son las fases de la memoria y dentro de esas fases, ¿no? que, que hay una primera fase en la que tengo que poner atención, después tengo que hacer algo con la información, etcétera Quizá yo esté fallando en alguna de esas, de esas fases y cuando yo comprendo cómo funciona esto y me autoobservo, de alguna manera eh, puedo corregir qué es lo que estoy haciendo mal. Eso es muchísimo más efectivo que bueno pues eh, ponerse esa etiqueta de cómo puedo no recordar esto eh, qué tonto soy y demás hay que tener cuidado con esto y muchas veces son mensajes eh, mm. bueno pues que de los que no somos muy conscientes yo creo que hay que tomar conciencia de cómo cómo nos hablamos a nosotros mismos y cuando tenemos fallos de memoria cómo los interpretamos en el año 2018 Laura Vera recoge su experiencia y conocimientos en la obra que he venido yo aquí, Guía para Comprender y Mejorar la Memoria. Como guía, ¿nos podría recomendar un primer ejercicio muy sencillo que podríamos poner en práctica hoy para entrenar nuestra memoria? Bueno, hay, hay muchos, hay tantos, eh, y fíjate que yo suelo decir, porque los talleres de memoria, una de las eh, características que tienen es precisamente la variedad, la cantidad y variedad de, de ejercicios, porque eso es lo importante, variar en ejercicios. Hay muchísimos, pero yo, por ejemplo, bueno, pues eh, suelo recomendar un ejercicio que podemos eh, aplicar en la calle mientras estamos paseando tranquilamente para estimular un poquito la memoria fotográfica o la memoria visual. Y es sencillamente cuando vamos paseando podemos pasarnos por un escaparate, eh, situarnos frente a un escaparate y darnos un eh, minuto y medio aproximadamente, dos minutos para fijarnos bien y poner mucha atención y eh, bueno pues eh, ver qué, qué elementos hay dentro de ese escaparate, sí. cómo se distribuyen, eh, si es un escaparate en el que aparece ropa, pues bueno, eh, dónde está colocada cada cosa, qué precio tiene, fijarme, después podemos darnos la vuelta, mirar para otro lado, danos, darnos un hacer un, un stop y tratar de mentalmente recuperar toda esa información visual que hemos que hemos visto. De esa manera, bueno, ¿no? Ese forzar el recuerdo sí, claro. ¿Qué había en ese escaparate? Bueno, pues es una, una buena manera, y muy sencilla de, de trabajar un poquito con la memoria visual, por ejemplo. Pues tomamos nota, además como ahora que podemos andar tranquilamente por la calle, de otra, además de sí. otra con otra disposición, pues yo creo que es una, una buena propuesta. Nuestra sí. mente además de necesitar de la memoria para ubicarnos en el espacio y el tiempo es una máquina de generar preocupaciones. De hecho, es algo que Emilio nos ha dejado ya un poco entrever. Teniendo esto en cuenta Laura Vera eh, publica de la mano de de Desclé en 2019, La preocupación inútil. Laura, ¿por qué te has centrado en esta obra exclusivamente en la preocupación? Mira, pues eh, me gusta que me hagas esa pregunta. Fíjate que eh, la preocupación es un tema que a mí me rondaba en la cabeza desde hacía bastante tiempo. Hace muchos años eh, yo leí eh, el libro de Dale Carnegie, Cómo suprimir las preocupaciones, y bueno, la verdad es que fue, en, en aquellos tiempos, era de las pocas, por no decir, la única obra que trataba sola y exclusivamente acerca de la preocupación. Es verdad que se ha escrito y se escribe mucho acerca de la ansiedad, Cierto, eh, sí. bueno, mm. el estrés y demás, pero eh, a mí me apetecía mucho enfocar, eh, poner el foco solo en la preocupación. Y fíjate que además este libro, esta obra, yo la, la escribí justo antes de la pandemia. ¿no? Cuando luego vino la pandemia... Eh, realmente, bueno, pues eh, la, la verdad es que me, me, me llamó mucho la atención porque es que es como que todo el contenido del libro cobraba todavía mayor, sí. mayor importancia, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues inevitablemente todos hemos tenido que convivir con la incertidumbre, con el miedo, con la preocupación eh, por nuestros trabajos, por nuestra salud. Y, y yo creo que es un tema fundamental, es muy importante aprender a, a gestionar, no podemos evitar la preocupación, pero es muy importante aprender a gestionarla. De hecho, en tu obra le pones ese, esa, digamos, coletilla o ese matiz de preocupación inútil. Al principio uh -huh. nos has definido qué era la memoria, y te lo agradezco, y ahora me gustaría un poco rizar un poco más el rizo y preguntarte, ¿cómo definiríamos la preocupación inútil? Uh -huh. Pues mira, eh, yo creo que existe una preocupación útil, está, está la otra cara y el otro lado, eh, que, que podríamos eh, definir como una preocupación que dura el tiempo justo que yo necesito para, para ponerle solución o para encontrarle, bueno, distintas soluciones a un problema, ¿eh? cuando eh, digamos que la preocupación se perpetúa cuando se prolonga en el tiempo y además eh, no, no buscamos soluciones, sino que estamos dentro de ese bucle, dentro de esa espiral y no salimos de ahí, entonces eh, yo creo que ya se convierte en algo tóxico que realmente nos puede hacer muchísimo muchísimo daño y esa es la preocupación inútil que, que tenemos que aprender a bueno, pues a manejar adecuadamente. Hablas de que resulta tóxico. ¿Es que afecta física y mentalmente ese pensamiento rumiante, esas preocupaciones? Sí, sí, sí, sí. Yo creo que al final eh, todo esto se traduce, por supuesto... En, eh, en pensamientos, se traduce en emociones y al final se traduce también, en hay, hay una manifestación física hay muchísimos dolores de cabeza que son tensionales hay muchos problemas sí, sí. físicos que se derivan de, bueno, pues de, de, de la ansiedad de la preocupación, del miedo, cuando es mantenido en el tiempo y, re, y se, se retroalimenta eh, bueno, eh, sabemos que que por ejemplo, eh, bueno, pues altos niveles de estrés, altos niveles de ansiedad bueno, pues provocan la, la famosa hormona cortisol, ¿no? que es sí. la, la famosa hormona de, del estrés que, pues eso, ¿no? Que, que, que cuando está durante tanto tiempo circulando en nuestro torrente sanguíneo al final eso se traduce en, en trastornos físicos también entonces yo creo que bueno, hay que tomar conciencia de esto y bueno da, darnos cuenta de que es importante aprender a, a distinguir ¿no? en qué momento se me está midiendo de esto de las manos. Tengo que parar, autoobservarme y, y ver un poco si, si tengo que, que cambiar. Sí, establecer prioridades claro, o hacer, hacer cambios. La memoria nos has comentado que sí que tiene que ver con, con la autoestima desde el momento en que muchas veces nos flagelamos, nos machacamos o nos etiquetamos por, no, por sí. esa falta de memoria. ¿Esa tendencia a preocuparnos también tiene que ver con el concepto de autoestima? Bueno, eh, hay muchas cosas que se entremezclan. Eh, muy probablemente las personas con baja autoestima son personas eh, con una mayor inseguridad con respecto a, por ejemplo, los cambios, los retos nuevos que a lo mejor se, se nos presentan, ¿verdad? Y entonces, frente a esas eh, situaciones nuevas, esa, ese, ese estar en, el terreno, en un terreno desconocido puede generar mm, mayores miedos, mayores inseguridades... Y yo creo que sí que es verdad que puede ser un terreno en el que la preocupación puede acampar a sus anchas. Entonces, sí que puede ser eh, que también... Fíjate cómo es curioso, pero la autoestima, eh, lo cierto es que está en la base de muchísimas cosas. Fíjate cómo lo la, la relacionamos con la, el tema de la memoria, con las preocupaciones, con muchísimas cosas. Yo creo que, yo creo que sí. Yo creo que, que, que una persona con, con inseguridades eh, tiene muchas más posibilidades de bueno de verse aquejada por una preocupación inútil y por una preocupación tóxica. Y ese peor enemigo que, que son muchas veces nuestros pensamientos, ¿cómo podemos aprender a gestionarlos para que dejen de preocuparnos todas esas cosas que no van a ningún sitio? Pues mira, eh, me ha parecido curioso, escuchando a, a, la, a tu anterior invitado, Emilio. a Emilio, cómo comentaba y hablaba de daba un punto que, que tiene muchísima similitud o un gran paralelismo con, con cosas que yo comento en, en el libro de la preocupación inútil ¿no? a la hora de, de gestionar la actitud, que es de lo que estábamos hablando, ¿no? que es un poquito la, eh, cómo has arrancado todo el programa. Eh, él decía que también, eh, bueno, eh, con respecto a la actitud, el no engancharte al pensamiento, yo creo que es fundamental en la preocupación. Lo primero que tenemos que entender, y esto ayuda mucho, es que nuestro cerebro es una, una fábrica de crear pensamientos. Está a su naturaleza pensar, interpretar, hacer suposiciones, recordar. Está constantemente en ese flujo mental. Pero, claro, tenemos que entender que todo ese flujo mental no corresponde necesariamente a la realidad. Yo creo que el peligro, el riesgo está eh, cuando nos enganchamos a todos esos pensamientos o algunos de ellos y nos los creemos, ¿no? Porque nos creemos que, que son la realidad. Eh, yo creo que tener esa capacidad de tomar distancia frente a nuestros pensamientos y ser conscientes de que, bueno, pues la naturaleza de, de mi cerebro, de mi mente es, es esa, pero decidir eh, es como, es como montar, montarnos en un tren y decidir, eh, bueno, pues hasta dónde quiero yo ir, ¿no? Hasta dónde quiero viajar, si quiero viajarme en esta estación o no. O sea, ser consciente de en qué momento yo tengo que parar, porque si no, eh, bueno, pues eh, es un poquito lo que decía Emilio, estaremos, bueno, pues eh, inevitablemente enganchados a, a, a, ese, a ese pensamiento dentro de ese tren que nos llevará a donde él quiera. Entonces... Eso es clave. Y luego otra cosa, pues eh, es también una, una cosa clave para manejar un poco y controlar este, este pensamiento, es eh, el hecho de pararnos y hacernos una pregunta muy sencilla. Cuando tenemos un problema, tenemos que preguntarnos, ¿qué margen de control tengo yo aquí? Eh, yo creo que esto es interesante, porque hay veces que bueno, entramos en una dinámica de, de pensamiento, nos enganchamos en... Eh, bueno, pues en ese, en ese bucle mental eh, en, en problemas en los que a lo mejor nosotros no tenemos un margen de maniobra mm, demasiado claro. grande. Y yo creo que esto es importante también ser conscientes de, de esto. En el momento en el que somos capaces seamos capaces de tomar distancia del pensamiento, de no engancharnos y además bueno pues tener la suficiente serenidad como para eh, plantearnos ¿no? realmente cuál es mi margen de control dentro de este problema y, y, y aprovechar ese margen. Realmente no podemos hacer mucho más. A veces yo puedo hacer hasta aquí, bueno, pues hasta aquí es donde puedo hacer, pero más allá a veces tenemos que dejar fluir y, y bueno, pues eh, no anticipar excesivamente porque yo creo que también muchas veces la vida nos sorprende. Y a veces es mucho peor lo que nosotros imaginamos que luego lo que en realidad acaba, acaba sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, un poquito esas serían dos claves. La, la preocupación tiene que ver con, con los cambios, ya sean cambios reales que han ocurrido o simplemente las expectativas que teníamos creadas sobre algo que no han sido como nosotros teníamos planificado. ¿Por qué somos tan reacios a los cambios? Uh -huh. Sí, eh, nos cuesta. Fíjate que además yo creo que la preocupación se desencadena precisamente como, como una forma de control. ¿no? Es, eh, claro, cuando se, se nos presenta un cambio en nuestra, en nuestra vida, y fíjate con eh, todo esto, ¿no? Eh, todo lo que ha, ha ido a lo largo de, de la pandemia ha sido eso, eh, pero en, en grado sumo, en grado Cierto, exagerado. ¿no? Es, el cambio continuo constante profundo cuántas personas han tenido que, que, que, que bueno que reconvertirse ¿no? que eh, en fin bueno ha supuesto un, un desbarajuste en muchos sentidos entonces el, los cambios asustan asustan porque bueno suponen eh, bueno pues perder el control en definitiva y la preocupación ah, es una es en cierto modo hay que entenderlo como un mecanismo de defensa también que tiene nuestro cerebro es, eh, es como prepararnos, tendemos a, a prepararnos, anticipar que, eh, todo lo, lo malo lo negativo que sí. pueda pasarnos para, bueno, pues para, es como una especie de ensayo mental, ¿no? Es, es decir, eh, madre mía, es que si, si ocurre esto, si pasa esto, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Es eh, situarnos en ese escenario mental con el fin de, bueno, pues de, de intentar controlar algo, aunque sea ¿no? mentalmente. El, el, claro, lo que pasa es que muchas veces caemos en la trampa mental, porque nos perdemos, como decía antes, y caemos en esa, en esa espiral, porque entramos entonces en esa, en esa, en ese flujo de pensamiento que, que no se acaba nunca, y es muy fácil caer en la trampa. Pero por otro lado hay que comprenderlo que bueno, eh, hay, que, hay que entenderlo de esta manera, ¿no? es, es una forma de, de controlar. No se puede tener todo bajo control. En ningún momento, en ningún momento. Eh, pero bueno, yo creo que esto también hay que aceptarlo, hay que, hay que aceptar que nuestro cerebro hace que la eh, hace a través de la preocupación ese ensayo mental que en, en cierto modo necesita hacer para prepararse, pero también hay que aceptar el otro lado, ¿no? que, que es, eh, no es viable, no es posible eh, controlarlo todo. Y en la vida también, bueno, pues eh, tenemos que quizá dejar cabida a bueno pues a, a lo nuevo, a, al cambio y, y, y pensar que a veces también los cambios pueden traernos sorpresas, sor, sorpresas buenas. Laura Vera, muchísimas gracias por presentarnos eh, la inutilidad de, de las preocupaciones en muchos casos. Gracias a vosotros, encantada. Roger Clemens, considerado uno de los mejores jugadores de béisbol de la historia, afirmaba que todo es posible si tienes la determinación, la voluntad y el deseo de hacerlo e inviertes tiempo en ello. La vida no consiste en imaginar, sino en tomar acciones para hacer lo imaginado realidad. Por eso, en el programa de hoy, hemos comenzado a sembrar las primeras semillas para una vida buena, buena y en calma, tal y como nos ha invitado a hacer Emilio Cabrera que las preocupaciones en la mayor parte de las ocasiones son inútiles porque son solo producto de la rumia mental o bien porque no dependen de nosotros tal y como nos ha mostrado Laura Vera y que es urgente sonreír porque la sonrisa hace que todo cambie de color en nuestro cerebro y cultiva la actitud positiva tal y como nos ayuda a hacer nuestra entrenadora de sonrisas particular Eva Robles Muchísimas gracias Emilio Cabrera Laura Vera y Eva Robles por compartir con nosotros desayuno y charla en el día de hoy. Gracias a los tres